Desde hace un año hay una frase que me ha hecho feliz, esto es la Cátedra del Pop. La Cátedra del Pop es un concepto transmedia que busca estudiar elementos de la cultura pop para extraer de allí todas las lecciones que podamos. Ya empezamos con las palabras raras. Lo primero es que el universo transmedia tiene que ver con todas estas grandes narrativas que se valen del cine, las series, los libros, los cómics, los videojuegos, para contar cosas. A mí me apasionan esas historias, las historias grandes. Y me encanta además porque mucha gente en el mundo la ve. Es decir, se convierten en referentes para todos nosotros. Son la nueva cultura general. Y creo que si vamos a explicar cosas complejas, podemos utilizar... Esto como vehículo, como espacio para hacerlo. ¿Alguien quiere hablarle de liderazgo a los chamos? Hay muchas maneras de hacerlo. Pero Harry Potter puede ser un buen vehículo. ¿Alguien quiere hablar de totalitarismo? Hay mucha literatura al respecto. Pero si usan a Voldemort, también pueden hablar de él. Hay maneras de llegar a contenidos profundos a partir de reflexiones que nos da el pop. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos presentado en teatro en salas de cine. Estamos grabando también videos y podcasts, de manera que todo este ecosistema sean lecciones, recomendaciones y acompañamiento para que la gente consuma más y mejor contenidos culturales. En Instagram somos arroba catedrapop y estamos armando esta temporada con cuatro especiales. Vamos a hablar del Joker, el personaje y toda la seducción del mal que hay alrededor de él. Vamos a hablar de Quentin Tarantino, el cine y cómo su propio universo ha sido una cosa... Magistral. Vamos a hablar de los zombies, porque viene Halloween, pero también porque tenemos que discutir quién es un zombie hoy. ¿Qué nos dicen las series de zombies? ¿Por qué los humanos se comportan así en las series y películas del tema? Y vamos a hablar de videojuegos. Los videojuegos son un tema muy adulto, ya hay competencias, hay cosas profesionales en todo el mundo. Es una industria que genera más dinero que Hollywood y muy poco se habla de eso en Venezuela. Sean bienvenidos entonces a la cátedra. Pueden seguirnos en YouTube, en Instagram y en todos nuestros canales porque vamos a hablar más y vamos a hablar juntos.